Una vez más, y hoy vamos a hacer algo nuevo. No vamos a cocinar ni vamos a jugar a juegos de mesa. Vamos a probar unos snacks que hemos traído variando y unas chucherías eh, asiáticas y a ver qué, qué nos parecen. El... Aperitivo de soja. ¿Aperitivo de soja? Sí. ¿Qué aperitivo? Sí, pero soja. eso no tiene mucho Ay, esto pica, ¿qué le pasa a la lengua. Yo no me lo meto en la boca. Esto va a picar un huevo. No, no, no, no. No está pica, duro. Pica un poquito. Está bueno. <risa> oh, sí, sí, es agua ahí, ¿eh? Sí, Es verdad, pica. A mí que me gusta el picante y lo tolero, pica bastante. No. Pica un poquito. ¡Pica mucho! Así que, pica, pica mucho. Así que yo le doy un cero lo, porque... Lo equiparo... Pero no me, traes, te me lo, que <risa> lo estoy comiendo, <risa> ni lo he probado. <risa> lo equiparo al kimchi. No, oye el picante. picante, cero patatero. A ver, la, la cosa es que está bueno. Sabe como una longaniza, en serio. Es... No sé, a mí me sabe a eso, a la pica. longaniza de Que no pica tanto. No, no, desde luego. Lleva esto un montón Dirección. de... ¡Dirección! <risa> Adiós, me estoy llorando. Y dice que lleva soja. Aperitivo, de... aperitivo de soja, los cojones. un 7. A mí, porque me gusta el picante, le voy a poner un 8. Mm, pero ya es eso que se ah, okay. A eso me recuerda. A los calamares en salsa americana. Yo no Ay, soy ya. un pusi para, para el picante, así que voy a poner un 2. Porque esto, como aperitivo, como aperitivo no. Como aperitivo, no vale. Un no, cero patatero, eso es incomestible uno no, tampoco está Ya le di un cinco pero... Esto es ¿Sabes? calamarse con tiras Pues eso parece el bonito ese seco Venga Esto sí ya tiene sabor Esto está de puta madre ¿Qué dices? Va. Sabe como mo la mojama Ahí está Está pasable. sabes Bueno, porque está como dulce. Sí. Es como un abridulce. ¿Sí? Tiene chicha. Huele peor de lo que sabe. Sí. Mm. No, ¿Vale? pero está bueno. de notas? Ah, esta sí que le doy nota de primitivo. Eso es un 8. Está le doy un 2 porque el formato me gusta y no pringa, pero mm. no me gusta nada el sabor. Es pescado dulce, extraño. Es, es que está es, bueno. Es, es... Que no pique me disgusta bastante, sí, así que me me le voy a dejar 8. también un 8. Yo le doy un 8. Yo la... me lo voy a no le puedo dar más porque no estaría un rato comiéndomelo Ah, yo sí, yo lo voy a dar un Lo acompañaría vez. de algo, eso sí. De dando como un 8, ¿no? Pero un 7 sí. Yo le voy a dar un 9. Un 4, no me gusta nada. A mí, uno me a, mí, a mí aún no se me ha ido el picante oh, pero esto... Vaya, tiene pinta de picar oh. otra vez. A ver. Esto... Tofu frito. Tofu frito, tofu tofu Tofu frito, tofu tofu frito. A tope, arriba el tofu. Es como un polo, Ya ves. Que mancha. Es como un, es como un polo que mancha mucho. Solo, solo, solo o sea, que no, hay dos aquí. ¿Qué es hacer los sonores? Toma, te doy de y, comer. No, a... Toma, que te doy de comer. Que partas. No se seas... Está duro, bastante duro. ¿Y eso, eso? Mm. No sé, no sé qué te decía ejemplo, que No sabes. me has dicho exactamente qué es. Topu frito. Topu frito. Esto puedo. Topup. Esto No sabrá nada pero pero sabe raro. Me gusta, no me gusta. Sabe raro, pero no ah, pica. No. Ah, no está tan malo. No, no sabe mal. tan bueno. No. Pero, es que no, eso es eh, lo que tiene el tofu Que, que no probar. tiene mucho sabor. Pero en general no, sé, no me ha encantado un 5 A ver, no es, no es perjudicial, así que un 5 Yo le doy un 3 porque... De está, momento no me mata Yo le doy un 3 porque estás oso que te cagas Yo le doy un 5 Porque Dislike no es algo desagradable La textura sí Dislike por... Pero... Todo. La textura ah, para mí no, sí. pa no parece tofu, es eh, rara. Pero Entonces, no, es el sabor ploma. tampoco estaba mal. A mí el tofu no, no me ha gustado. Un 6, es que la textura es como, como mascar goma. ¿no es qué? pladulo eso es y eso. Es, es una mierda. ¿Y tú qué? qué? no te dice? Ah, yo un 0 porque eh, la textura eh, parece pladulo y eso, no, no tenía sentido nada. Luego, como sabor, nada más que me pica la boca, más día, parecía fuego en mí. Parecía well to tu Hell. Y... Y yo qué sé, y luego parece un polo extraño Y también le doy un cero a Vicente porque no ha querido comer de mi polo Vicente es el que más ceros tiene Yo le doy un 5 Pues... No está bueno ni malo, está normal Es como un pescaico abierto Y como que lo han dejado secar Sí Lo han dejado... A ver, buena pescado Oh, chaval No pescado ¡Ay, mira! Esto es como los coquerones fritos de mi mamá Como cuando curan el... El jamón como ah, cuando curan el jamón, es como si lo hubieran abierto y lo hubieran dejado. Está demasiado Uff, sí, es, joder, es pescado, pero es que se ven las escamas y todo. Son pieles de pescado. Pues fritas o algo así. Me gusta el pescado, pero esto no me. no me. Pues puede estar bueno, ¿sabes? Parecen boquerones. O algo... Sí, mira, tienen hasta... Duro. tienen hasta las colitas, bueno. tío. Y las escamas mm. o lo que sea. Sí, sí, pero. Es Está muy duro. O sea, huele a pescado, se nota que es pescado. Sabe pescado, sabe mucho pescado. Es lo que promete, es, es una hostia pescado. Bueno. No es algo que me comería todos los días, así que no sé, pero no está malo. No, pero tiene poco sabor, o sea... No sé, no esperaba más. Pero... No sé. olía es lo peor. que me esperaba. No, huele peor. No. Olía mejor de lo, lo que sabía. sabía. Pues yo bueno. me esperaba esto, un pescado. Pues la verdad es que está bueno. Pero no, a mí no me gusta. es dulce, no me gusta. <risa> Tengo ¿Bulce? picante. En el fondo de la garganta. Está ahí, yo lo noto. Él me nota a mí. Yo le doy un 7. Cumple lo que promete. Pero sí. no estaría comiéndomelo sí, un, un buen rato. también. No, yo un 6. Eh, te digo, un poco sabor. Si hubiese tenido un poco de más. Pero no notaba gozoso. Yo es que tengo hambre. Pero le doy un 5. No sé, yo le doy un 7. ¿Sí? Sí, pues no es el típico naco que me pondría siempre en plan... oh. Voy a poner un par de picoteo. Para que los niños pescado. coman pescado. Eh, tú, Chima, ¿qué le das? Es camino. Que a ver, Ahora, no cara, me nada, gusta nada, el sí. pescado, pero es que Dale lo que nada. es y cómo está, nada. me. Uf. Un cuatro. Yo le doy un cero porque me estoy hartando de tanto pescado. <risa> Jamón china. Jamón china. Jamón china. Estamos <risa> a punto de entrarnos en un man. ¡Maravilloso es, mundo! Es, sí, es, a ver, cerdo, azúcar, aceite, vino, salsa de soja, arroz rojo, uh. A ver... Es que huele horrible, ¿eh? de verdad Ya va, al 5 ha bajado Es que algo que huele mal no te es lo Es que parece pescado no parece, no parece carne, parece pescado ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tienen por allí? Por las especies Vale, no está malo ¿En serio? No, no está malo. empieza sabiendo bien pues está el correcto. Queda una hostia. Mm. Se empieza a salir los juguillos hostia. del vino. Tío. Empieza a amargarse. Mm. Se amarga. No sé definirlo. o sea ya, ya hemos dicho lo que tiene. Vino, salsa de soja y aceite. Oh. Tiene un toque ácido. Esto parece que lo han bañado el limón y lo han rebosado por ahí en una alcantarilla. Pero qué mierda esto. Qué ¿Cerdo? ¿Sal? ¿Azúcar? Cerdo, dice. Qué mentiroso. Esto va a ser cerdo si parece rata. La textura es buena, pero es lo único que me quedo. De todo la esto. Textura es, buena en buena. general... Es, es jabón, es carne es, Pero, es, ¿cómo que mal? Sí. Me mamá, gusta porque tiene. Parece que lleve limón. ¿Te gusta? Me gusta eso. eso. Eso es lo que creo que le da el sabor ese a pescado. O sea, sí. al tener limón. Aunque no lo pone, pero. Sabe le limón yo le doy un 2. esta vez tú sabes es que no Hombre, tampoco tanto. ¿Sabes? ¿Sabe? Se amarra en la boca. A mitad de... Te los tú ten en cuenta que tan el tan buen rojo, bueno, el bueno, vino, bueno. el vino rojo, ahí se re... mezcla con la carne. En realidad te están juntando ver, las dos cosas en un... Ahí puedes... puedes nota tener es un 2. Yo no, A no, te no entiendo, te gusta. entiendo eso, nada de eso entiendo. No entiendo. Le doy un 3 porque no está malo, pero tampoco es algo que comería por gusto. Claro, no, no es para un aperitivo de por sí. Es dar una comida en pequeño. Yo aún así me parece que está bastante bueno, bastante correcto. Un 6. Le doy un 6 de la, de la, esto ni lo compré, por favor, una pérdida de dinero Pero porque me gusta mucho el limón A mí te gusta mucho el limón, no, pero no. le pongo un 2 O sea, ah. Pérdida de tiempo y dinero Quita, quita, quita. Producido en España, por cierto ¿Producido aunque en España? Aunque, aunque <risa> no el para China <risa> ¿El, ¿El jamón chino. Está producido en España ¿El jamón bueno. chino está producido en España? Sí Este es el problema, que lo no hemos producido nosotros, nos creemos <risa> chinos <risa> y no sabemos hacer una mierda Si es que lo que pasa es lo que pasa? Uh, ¿tú ¿tú Snack Street black pepper flavor. A tope. El pulpo con una copa de vino. Sí. <risa> eso que sabor a pimienta. ¿Sí? ¿Pare ¿parece, parece cortecita. Corteja. Sí, los torreznos estos. Sí, ¿Me, me recuerdan a la cortecita. El olor está... No bien. huele mal. Huele bien. Este huele mejor. Vamos a ver. Parece las palotas estas de las cortezas que en versión blanda. Uy, qué aceitoso. Mira, métetelo en la boca, tía. Esto es aceitoso, ¿eh? Es a un poco muy rara. Pone en inglés. O sea sí. Sabia soja dulce, no, sí de sabes. Oh, está dulce. Uy, pues está bueno. Está pimentoso. Pero tiene un toque que no me gusta. Torrijas. ¿Torrijas? sabe sí. a torrijas. Pero está muy bueno. O sea, está torrijas? Es torrijas. Por lo menos la textura. La textura ha sí sido de Es torrijas. muy parecida. Eh, textura, sabor, el sabor es como soja. El sabor es chino, no sé. Eh. En plan, <ríe> sabor pescaete. Pues pues a me gusta. Comparado con otras cosas que le llaman aperitivo de soja. Esta está muy buena. A ver. Bueno, no. Comparado. Muy buena. Comparado con, con lo que me he metido ya en la boca. Ah. No, yo le doy un 5. Ah. Le doy el aprobado porque no, no lo escupiría. Pero... Es que esto me está gustando de ajo, de verdad. Ah. Pues yo esto le doy un 7. O sea, de verdad que a mí me ha gustado. ¿De verdad? Sí, sí. Ah. Oh, madre mía, por favor. Es como pegarle un bocado al sillón de tu abuela, eh, tío. A ver, si sí, es una... Eh, lo haces mucho. <risa> <risa> <risa> ver, yo me quedo entre este y el calamar. A este le voy a dar un 9 porque tiene un, tiene un. Es que entra solo. Yo que le he dado a lo primero. 8, primero o... la, un 7, ¿no? Sí, al primero creo que le he dado un 7. Voy a hacerlo de un 5. Si sí, el primero es lo que, el que más me ha gustado de momento. No, mm. pues es que a mí me ha destrozado la puta boca. Y además de uno no me convenía, pero estaba bueno. Eh, eh, ¿Qué toca ahora? No sé. Esto yo también le doy un 9, estaba muy bueno. Más... más aperitivos de soja, seguro. Sí, tiene pinta de. Son muy fan de la lo... ropa. Apretivo de base en soja. Sabor a 5 especias. Especies especies. ¿Especies? ¿Especies? ¿A qué especies? ¿A cuál es el concreto? ¿Cinco especies? ¿A qué se refiere? ¿A la especia o a la especia? Pues de como la no tres? sea al aceite de palma, al azúcar, a la sal y al potenciador de sabor, que es lo, con lo que dice que está hecho, y a la salsa de soja. No sé yo. ya lo habéis partido. Pedro, pedro. A ver. Uh. Bueno, no lo he olido. No, vale. No vaya. Pero es que parece un plástico que hayan cogido de la calle. Es más, es que... Lo voy a acercar a la cámara. Para que se vea. No sé si se aprecia la textura, pero es, es totalmente horrible. ¿Vale? Parece un neumático. No sabe a nada y aún así está malo, raro. ¿eh? Es, es, como... es como comerse una goma. Es como comerse una goma estas de borrar, ¿es, ¿es verdad? Sí, sí. Más o menos es como... Como una goma de estas de isa en... reblandecida re que le han dejado un vaso sí, sí, sí, de agua sí, completamente, eh. Y le han puesto un poco de salsa. Sí, es cinco buena. especies resumidas en ninguna. Yo creo que han querido juntar tanto que al final ha implosionado y no ha hecho sabor. O ¿Eh? sea, el sabor. Como no. cuando haces el color ¿Esto es tofu? blanco. Esto intentando darle sabor, pero no, no lo he conseguido muy allá. muy a tofu neutro. son es? cinco especies de soja. <risa> pues se anulan, se anulan todas. <risa> bueno, nota. Eh, no te hago no mal, pero como una casa esto esto ver, es más no, para borrar, no para comer. Mmm, <risa> no hecho sabe No pero... está malo, no es perjudicial, pero es que no sabe nada. Cero. Es, es es esto Cero, es, es, esto cero. Pero es, es, está malo. Mega. Sí, cero. Me parece bien. Bueno, a mí el plástico este de Donus, mmm, yo le doy un 5. Yo un 0. Yo un 4, o sea, no un 5 no lo no apruebo, pero tampoco puedo decir que está malo. Es que el sabor normal. era pasable. Yo un 5. A ver, no lo de pasar que la No puedo otro que quería morir. ¿Pata? Patas de pato. Sí. Yo no, yo no, eso me da grima, eh. Patas de pato. ¿Eso? No, no, no, no, sí, sí, sí, no. Sí. no. No, yo patas de pato no como. Uy, ¿Cómo mírale, si la como ¿Cómo si me como los pies de mi madre. ¿Y ¿Tu madre es un pato? Bueno, es que nadie, <risa> nadie sabe lo que es mi madre, pero mira esto que... Ay, yo no puedo comerme esto, esto me da mucha grima, mucha pena. Esto, esto es animal. A ver, huele como jamón. Pero, pero o sea, está, hueso, huele o no, a salado. No, no, no. ¿Qué se come de aquí exactamente? Se come todo, supuestamente. Pero no sé, no, ahí no me gusta. No, está. es duro. <risa> bueno, Pero me quiero hacer vegetariana. Así digo, si esto se tira. <risa> no, no sé, esto no se cocina. Bueno, a ver, nosotros cocinamos sangre y esas cosas. ¿sabes? Es que no puedo, es que no sé qué se come de aquí. De vale. verdad, quiero probarlo. Muerde, muerde. ¿Qué me ha por aquí que te está... Mira, esto Ay, qué mal. Pero no te comas eso, que es un pato de verdad. <risa> <risa> si no, si somos, a veces a lo mejor comes otra cosa, ¿sabes? Como que hay que <risa> repelarlo, pero es muy difícil de repelar eh, No me gusta, es desagradable a la vista, al tacto, al olfato y al oído casi. No. Eh, yo le voy a dar un 0 porque es mala mucha muchas pero 0 no, menos 10, menos 20, menos 50, menos 100. O sea, qué grima más grande. ¿Tú lo has probado? No. No, es la, a la vista, a la vista me hace daño. Descalifica. <risa> un menos 10 Cero, sí. cero. Como, como el juego de cartas, igual Yo le doy un 8 Un 8 porque es muy difícil comer O sea, está muy bueno de sabor Pero cuesta mucho de comer A producción le doy un 0 que me tiene pasado mi hambre si es casi Venga no <risa> ¿Te, lo no, guarda, pero... ¿Te lo guarda a producción? Ah, guarda? Yo Toma, comer. producción, guárdalo ah, Ay, Un 7, porque no sé qué coña hay que comer Yo igual vale, un 7 por lo difícil que es de comer Pero de sabor estaba bien Música hmm. A veces a lo mejor comes otra cosa, ¿sabes? What are you doing? Sí, eh... Yo le voy a dar un 0 porque es mala dado muchas rimas, Pero 0 no, menos 10, ¿Qué? menos 20, menos 50, menos 100 O sea, que grima más grande También están muy buenas <risa>